Bien, estoy replegando hasta el lunes. Mira, Nina, es un cucaracho. ¡Ah! Ala, que tampoco yeta tanto. Uf. Uf. Uf. Si hay toda la luz, ¿qué pasará? Siente, me estás metiendo miedo porque hay una su sangre y yo me doy las cosas. ¡Y es verdad! ¡Qué asco! A ver si playas suena a mí que la cicera, que tal tiene. La siguen plagando, pero tengo mi cambio despabilada. De las superamigas no se tricolotean. ¡Callazos! ¡Pijetas! Seguro que yo, nena, que nos quiere espantar, le meteré un portazo en la cara para espabilarla. Atornavo el Menehindo, muere. Andi, Chuané. Eh? Y aquí, pa' un momento. Chuané, eh? saya, que no me fa que no se espantes. ¡Ah! Andi, jazmín. Ja, ja, ja, se ha ja. explicado la vuestra colla. Atornavo el Menehindo, muere. Ayudadme, que me he caído. Y Jennifer, perdona, ¿quién Ahora no hay un momento dicho, ¿tendríamos que salir corriendo? A todos lado el Merejildo, muere. ¡Ah! ¿Pero qué chinos son estos? ¿Que no podrán un momento arreglar un armario ¿un qué? Lena, ha venido el Merejildo a matarnos a todos Mira el rastro de esta... que rastra. Y eso ya la tempera roya que se le saca el hielo a los chicos. Venga, a limpiarla. Ahora presto. ahora los otros! Jasmine, Pepito, Chanel, Jennifer... ¡El salmato de Menejito! Ala ya he pisado! Y puedo marcharte a casa. ¡Ah, estaría ya te... y no te me lleve! ¡Lleras el discusado! Uf, ¡Qué ordinario! ¡Uf! ¡Qué alivio! Pero. ¿Han salido no el jefe de Pepito? Veselo a mirar, han salido, es dos. Corriendo por la puerta y a pocas me emplazando en tierra. ¿Y la voz de esa de el que se sentiva? ¡Ah! ¿Y soy el moñaco que han traído David y Silvia, que repite frases? <risa> ¡Ay, qué súper mal rato he pasado! Y a bueno, esta casa que ya hemos tenido A la marcha! montar unos chandríos. La mía ha no llega no rematada. Otro viernes 13 tornaré. A la marcha, que me montéis un chandri, Un chandri, Un Johnny, ah! ¡Ah, ya. Que se vaya ¡Qué verdad, qué asco! A ver si empleillas una mica lasisera, que pago la cesera, ¿qué tal la tienes? La estoy empleando. Pero... A tornavo el merecido, muere.